WIPR, 65 años celebrando con Puerto Rico. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPR-TV San Juan, WIPM-TV Mayagüez y wste San Juan. 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica! Buenas noches, Puerto Rico. Hoy es lunes 16 de enero de 2023. Gracias por acompañarnos. Les saluda Madeline Ortiz y les doy la bienvenida a los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica. Los mismos serán certificados por la auditora Carmen Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company.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 Ten boleto en mano porque esta noche se juegan 416 millones de dólares en el Powerball y te los puedes llevar a casa y ser el próximo millonario. Pero quédese ahí, póngase cómodo que en minutos sabremos los números ganadores del Loto Cash que tiene esta noche 570 mil dólares y pueden ser tuyos al igual que la doble revancha que no se queda atrás porque te espera con 125 mil dólares que son buenísimos. Juega y cambia tu año nuevo con Lotería Electrónica. Una nueva forma de ganar con wild ball. Este bolo te da la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Por eso pide tu jugada con wild ball. Y justo ahora damos comienzo con el sorteo de wild ball. Adelante. El número ganador de wild ball es el cero. Repito, el número ganador de Wild Ball en la noche de hoy es el número 0. Ahora damos comienzo con los pegas, el Pega 2. Mucha suerte familia. El número ganador de Pega 2 comienza con el 7. Segundo número es el 8. El número ganador de Pega 2 es el 7-8. Repito, el número ganador de Pega 2 en la noche de hoy es el 78. Ahora pasamos al Pega 3. ¡Mucha suerte, Puerto Rico! El número ganador de Pega 3 comienza con el número 3. Segundo número es el 7. Tercer número es el 3. El número ganador de Pega 3 es el 373. Repito, el número ganador de Pega 3 en la noche de hoy es el 373. Y ahora pasamos al favorito de muchos, el Pega 4. Este boleto en mano. El número ganador de Pega 4. Pedimos excusas. Problemas técnicos nos impiden continuar con el sorteo.